el peaje de Hudson, ya estamos más cerca, está acá 50 pesos el peaje ahorita y vamos para la plata ensenada, a la derecha Rupa 2, nosotros seguimos derecho a la plata ensenada, Berizo, ya están los carteles, muy fácil de llegar, todo por autopista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 720. Ah, muy bien. No, es sí, una ¿no? comodidad ¿no? increíble. 140 de manga. Claro. Y muy buen puntal como, también. Sí, tiene un metro de puntal. Gracias. Claro, espectacular. Va a navegar. Y ahora la vamos a probar. Pobrecito claro. el río, ¿no? Ahora la vamos a probar. <risa> bueno, felicitaciones. Gracias, eh. amigo. Gracias claro, por estar. Claro.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 Sí. Oh, este es ¿Eh? para el este ¿Eh? ¿no? ¡Oh! ¡Qué La inauguración. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! a la a ver quién sube el primero a la Gran Valentina. ¿eh? Sí, Esto, esto. <risa> se enojó acá, eh. Ah, Dios! es como un chip. Dios! por lo menos mal que la truja estaba floja, Mirá, mirá. Parece ah, bueno, eh. Grande, grande. Cabezón. Vamos cabezón. Vamos cabezón. Vamos cabezón. Vamos cabezón. No, seguí grabando. vamos grabá. Todo Tenés muy fina la eh. Muy fina, sí. 70 hay que meterle, eh. Bueno, aquí tenemos... Lindo cabezón. La tercera captura de la Nueva Valentina. El amigo Gaby López acá, de Pescador. <risa> Espectacular, amigo. El amigo Cordiciero, del grupo La Guía del Pescador. El amigo José Gómez, El grupo Enfermos por la Pesca. Y Enfermos por el, el amigo Gabriel, de Kayak. Los distintos. Entre amigos, debutando en la Gran Valentina. Por golpe, bueno, no, obviamente. amigo? no. Hola, amigo José Gómez. Bien, José. Ahí va. Seguimos llenando. Vamos. Arrancamos bien, eh. Ahora media hora que estamos. Pienso que venimos a Vamos, vamos. Por eso, recién arrancamos. Pecacular. La fullo va a crecer bienísimo. Quedó Nico. Viene, viene, viene. Pecacular. Viene, viene, viene, pecacular. Bueno, eso te pescado bueno, ¿eh? Buenísimo. Te digo el tique. Oh, no, el tique. Leo está rogando que no se te suelte Yo tuve un toque ahí cuando tiré Para que le dé la razón con la línea ¿Se la critiquito? Aquí la carrera! ¡Vamos, Nico! No bueno, había la cuestión de que sentí un poco la marea, ¿viste? ¿Cómo dijiste. Eso correr un poquito el agua y ahí están los piques y esta vez dejate con la línea pasante, el plomo pasante sí, sí. bueno, sí, sí. lindo bagre ah, tiene una línea amarilla bueno Uno, dos, cuatro. quinto, quinto bagre un ratito un ratito, sí, sí. sí espectacular el pique sí, lindo el pique, muy oh, bueno Yo lo dedico a que me criticaban la vida. José sea Leo, Eso se va a enojar, seguro. Linda pesca, eh. mira un cabecea. Mira lindo, eh. Ah, viene enredado, pero... Uh, lindo bagre, che. Buen tamaño, eh. Hermoso. hermoso. Lindo bagre, eh, esta saca. El tamañito bueno, eh. Espectacular. Lindo tamaño, a ver. Sí, mira. Ya tira lindo uno así, ¿eh? Qué linda pelea. Un equipo liviano, un juego liviano. Se disfruta. Se disfruta más. Mirá Saltó. eso. Muy bueno. Eh, muy bien, ¿eh? Espectacular. La vamos, Pique en vivo. Pique, en vivo. pique en vivo, vamos, vamos, vamos con varios piques juntos acá, mirá. ya está picando también vamos, picando ahí vamos, vamos, vamos, vamos, Entiendo. viendo? Sí, sí, Uy, no, no. se está lindo. Grande, ¿eh? Acá está la gran palestina, ¿eh? ¿De la sepistadora... ¿Dónde ahí? a salir. No lo metas dentro de los botines, Tampoco a... ver, Gaby ¿Qué tal? Sigue los piques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 Estoy con pique Alí Estamos con las dos capturas. Activado el tubo, sí. No, otro más. Otro chiquitín. Vamos a hacer evolución con este gavi. Bueno. Anchoa entera de carnada y no bares la foto, a ver, ya que aprendí a sacar fotos así ¡eh! ¡funciona! No a el agua. yo te con pique, ¿eh? si sí. caña y caña recorriendo hay que correr un Grucho, esto es un grucho chipito livianos Acá el José de Tropique se más Se, se disfruta, se disfruta. Sí, muy bien, ah, sí. Mira, mira. Que que de bien, de magra... ah, uh. a aprovechar excelente, excelente. muy bien, muy de muy muy bien, Parece buen, parece buen, buen bagres. ¿eh? Vasco. Parece que es bueno. Me Parece que es muy bueno. Sí, me parece que sí. Lindo, lindo pescado. El más grande. Cabezón hermoso. Dos, oh, sí. doblete, mirá. Oh, vamos Leo. Espectacular, Leo. Qué, qué debut de la gran Valentina. Uy, qué pescado. Lindo, Bagre, el, el más grande, che, bueno. bueno. a foto, ahí, espectacular, amigos, vamos a ver eso, eh. Llebre. la gran Valentina, vamos, espectacular, muy La pesca de bagre bueno ya entrando en temporada de verano tenemos acá este paraíso, tenemos acá la salida del puerto que llaman los malecones ¿sí? de, de Ensenado, donde eh, se el hábitat especial para la boga palo, piedra, mejillón y bueno estamos por una buena manera bajante y vamos a hacer los primeros tiros así si ver... podemos fichar las primeras de la temporada ojalá ¿Eh? una doble jornada sería sí, sería una combinada espectacular es una Ojalá no que tengamos suerte Si tenemos suerte Tirita entre los palos Ahí va el tiro Muy ahí, bien. Vas. Bien. ahí va, ¿sí? bien El servicio a bordo de la Gran valentina Ah, pizza más. ¿Eh? ¿Eh? Sí. <risa> pizza, pizza. ah, ah, ah, ah, ah, ah, pizza. ah, para agarrar para no ¿Me ¿Qué? eso ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Eso, eso está cabezando ahí, ¿eh? A ver si un malo foquito Es una guaga chiquita, Va a ver blanco, No? No, pero este blanco Un blanco Un poco de lleno al malefón Durante la bobita Se devolvió solo Y <risa> no, <risa> Se nos niega por ahora Esto va agri -blanco. vieja madre negra una vieja viejita la... robada la qué negra qué bien negrucha eh? especie del malecón la vieja del malecón es la vieja que cuida el malecón que Rueda acá. No el acá porque puede con el Vamos Gaby, vamos Gaby La Pero primer boga de la temporada ¿eh? hoy, La primera de la temporada de la Gran Valentina Y la primer boga de la Gran Valentina La primera de la, su... la Gran ah. Valentina El primer boga de la Gran Valentina hoy Impresionante Mira hermoso. ¿sí? Oh. <risa> nos habíamos despedido la noche, nos dio, ¿eh? La primera boga de la temporada. Por el aguante que le hicimos. Por el aguante que tuvimos... Claro, me voy a sacar, una. A me iba a sacar no. una. Acá están. Ya están las bogas Bien. en los malecones de Brice de Senado. Eh, y mira qué equipo... Que, que Con qué equipito, ¿eh? Juguete, eh. Juguete. <risas> que venía a pescar este trofeo de los malecones. Muy buen tamaño, ¿eh? Esa ¿Eh? es la primera. Muy buen tamaño, ¿eh? Mordi, llega. Tiene una